Siempre marcada por, por la educación y en esta oportunidad estamos en comunicación con Ariel Osatinsky porque Adiunt comienza un paro por siete días. Uh -huh. Una vez más tenemos que estar hablando de esta situación. Ariel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias como siempre por la predisposición para poder charlar. Y lamentablemente cada vez que nos toca establecer el contacto no nos toca hablar de una situación, eh, digamos, que ya se arregló mm. o que se llevó a un acuerdo. O una mejora que diga, bueno, eh, se pudo lograr el objetivo, sin embargo, eh, hay que visibilizar lo que sucede, Ariel. Sí, lamentablemente estamos atravesando una nueva semana de paro, la verdad es que es lamentable la situación, pero acá hay responsables, es el gobierno, son los rectores como el rector Pagani, yo me pregunto hasta ahora, por ejemplo, ¿qué está haciendo el rector Pagani para destabar esta tremenda situación que estamos atravesando? Él, al igual que todos los rectores, sí. integra la paritaria salarial a nivel nacional. ¿Por qué no hacen algo para que realmente se reúna de vuelta y salgamos de esta tremenda situación de tratar de imponer 30% en tres cuotas para un país que va a tener 100% de inflación? Mm. Nadie vive con 30% de aumento salarial en un 2023 tan crítico como el que estamos atravesando. Nuestros salarios están en la mayoría de los casos por debajo de 280 mil pesos, es decir, por debajo de lo que es la línea de pobreza. Entonces, claramente hay responsables de la tremenda situación y crítica, y hay mucho malestar y mucha bronca. Y la expresión de eso, ¿sabes cuál es? Que los propios que firmaron ese 30%, es decir, me refiero a la burocracia sindical de otras federaciones que firmaron, de repente ahora están diciendo, bueno, se debería reabrir. Hay otros que llamaron a algún tipo de medida de fuerza esta semana, es decir, te están dando cuenta que esto no le cierra a nadie. El tema es que, que, que esto sucede después de cuando hacen las cuentas o cuando se, se lo, los mismos convivieron y noche me parece que hicieron mal. No, no, se están dando cuenta que la docencia de sus propias asociaciones gremiales y federaciones está viniendo con nosotros, uh -huh. con una nueva historia, está parando junto con la federación que rechaza obviamente este ajuste y que lleva adelante un plan de lucha para lograr una recomposición salarial. Uh -huh. Nosotros además de eso tenemos graves situaciones en la UNT, uh -huh. donde tenemos una obra social que no funciona bien, donde tenemos falta de recursos y elementos por donde uno mire ahora encima con el tema del dengue tenemos varios docentes que están este, enfermos es decir no hay condiciones de higiene y seguridad adecuadas no hay presupuesto nos faltan un montón de cuestiones y encima un ataque de las autoridades a nuestro convenio colectivo de trabajo con una serie de nuevos reglamentos que violan nuestros derechos realmente una situación muy pero muy preocupante es algo que venís reflejando ya hace mucho tiempo esto no es nuevo lo que uno va notando es que con el tiempo como todo, claramente va empeorando, Ariel. Y absolutamente, uno se da cuenta que, yo me imagino las autoridades, el rector Pagani, la vicerrectora de Leal, la secretaria de Academia Abrala, me imagino que observarán lo neto y dicen, bueno, esto es un desastre, entonces, nosotros como gestión deberíamos hacer algo. No convoca ni siquiera a la paritaria docente local. Estamos entrando ya en abril y no hubo una miserable reunión de lo que es la paritaria docente local para poder, ...intercambiar opiniones sobre estos graves problemas que estamos atravesando. Fíjate lo que les importa realmente la situación. Bueno, y claro, primero por el tema de que marcan un 30% aumento... Eh, ...no sé dónde sacan el 30% porque... ...no me gustaría saber... No, sabe no ver, el plan original. Cuáles, ah, era el plan original más. viste, de 60 en el año... ...te damos 30 en la primera mitad, te damos 30 claro. después... ...pero ese 30 después ni siquiera está garantizado... ...porque dijeron, bueno, es parte de una futura supuesta... Conversación que vamos a tener, pero no hay nada concreto. Claro. Pero además, todo eso voló por los aires, porque vos te das cuenta que en la escalada inflacionaria que estamos atravesando, en un 2023, ¿quién va a vivir con 60% de aumento? Nadie. Sí. Y aparte, nunca es retroactivo, que claro. es lo que pasa en Nada más, obviamente. En las también. Entonces, bueno, el gobierno, el gobierno ha entregado el ajuste del Fondo Monetario, las autoridades son correas de transmisión del gobierno y nosotros estamos en las calles luchando. Uh -huh. Ariel, eh, la medida de fuerza significa que no va a haber clases normalmente como decía. No va a haber clases, Perfecto. hay hoy y mañana asambleas por facultades y escuelas El miércoles una protesta en quinta agronómica Hacemos nuestra asamblea general el jueves en educación física Y el viernes una nueva protesta en el Consejo de Escuelas Experimentales Bueno, vamos a seguir acompañando como siempre el reclamo Ariel Y cuentan con nosotros para lo que tengan que difundir Muchísimas gracias a ustedes